Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lia Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo.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 Muy bien, acá estamos en una nueva edición de Conexión Parques. Como todos los jueves, Lía Gelfi les da la bienvenida acá a Ecomedios AM1220 con toda la información de parques industriales y también la información que les interesa a las empresas de los parques industriales. Temas muy variados. Hoy Vamos a ir a, al norte para ver también qué está pasando con las empresas en el norte. Vamos a estar en, eh, también contándoles sobre el sector de Santa Fe y un evento muy importante. Y ya aprovecho y le doy la bienvenida que ya se acaba de sentar nuestro columnista Cristian Datola, experto en pymes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes, Lía. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Y vos? Bien. Qué Sincronización. Así te presenté y sac, ya estaba sentadito. Espectacular, siempre ahí alineados nosotros dos. Totalmente, totalmente. Bueno, contame hoy cuál título de, de lo que vas a, a contarnos sobre las pymes. Hoy te traje un título muy cortito que tiene que ver... ¿Las pymes van a poder importar? Te lo dejo ahí, mm. con una nueva plataforma. Bueno, es lo que se preguntan, ¿sí? <risa> tal cual. Bueno, vamos, ya, ya estamos, ya estamos... Entonces con ese tema respondiéndolo y eh, sí quiero contarles algo muy importante, tenemos mucha información, pero una muy importante es que salió aprobada la tercera convocatoria del programa Arriba Parques en la provincia de Buenos Aires, son aportes no reintegrables para obras de infraestructura intramuros o extramuros en agrupamientos eh, oficiales o mixtos. Igual que las anteriores, es hasta 60 millones de pesos por proyecto, ¿sí? Y este importe no podrá superar el 90% del presupuesto total del proyecto. Algo eh, importante para destacar en este caso es que es la convocatoria que más plazo tiene para presentarse, está hasta el 7 de diciembre, va a estar abierta, y por otro lado, además de este plazo largo, no contempla estudios como impacto ambiental o hidráulicos. Y bueno, si se quedan en el programa, les voy a contar cuáles son los criterios transversales que van a ser evaluados en los proyectos que se presenten. Así que así arrancamos con Conexión Parques y nos vamos a los breves de parques en la Argentina con Matías Hortac. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes, Lía, equipo y audiencia de Conexión Parques. Aquí estamos ya listos para compartir junto a ustedes las breves de parque y arrancamos recorriendo la República Argentina. Nos vamos a la provincia de Misiones Empresas de Paraguay y Brasil buscan radicarse en el Parque Industrial y de innovación de posadas, aprovechando la habilitación del puerto en la zona. Este hecho, sumado a las oportunidades que ofrece Misiones para la Inversión, convierte a la provincia en un lugar atractivo para los empresarios. Cristian Piatti, presidente del Parque Industrial, explicó que actualmente hay 21 empresas instaladas en el parque y que otras 10 están en proceso de radicación. Y de posadas nos vamos a Tierra del Fuego porque el intendente Daniel Harrington comunicó que se va a instalar una planta procesadora de mariscos, crustáceos, bivalvos y pescados del puerto Almanza en el Parque Industrial de Toluín, lo cual impulsará aún más el desarrollo de nuestro parque industrial. Además, afirmó que se van a incorporar al Registro Nacional de Parques Industriales de la Nación. Frente al Aeropuerto Internacional de Córdoba, ingeniero aeronáutico Ambrosio Tarabella y a minutos de los principales accesos a los nodos de negocios y actividades económicas de la ciudad, se encuentra emplazado el Parque Empresarial Aeropuerto. En un predio de 30 hectáreas se ha creado ese entorno empresarial y tecnológico con múltiples beneficios. Más de 30 empresas ya están aprovechando ese espacio para desarrollar sus actividades y potenciar las capacidades de sus colaboradores. Y así llegamos al final de este primer segmento recorriendo los parques industriales de la República Argentina. En minutos seguimos recorriendo los parques industriales, pero del mundo. Y antes de seguir por los parques en el mundo, vamos a ver si, Cristian, eh, cómo responde esa pregunta que planteó en el inicio. Vos así. sabés, Lía, que eh, uno de las principales preocupaciones que tienen los empresarios pymes es cómo hacen para importar ese tipo de materias primas, cómo hacen para importar productos que necesitan para dar trabajo, productos que necesitan agregar valor para poder después comercializar ya sea acá en el país como en el resto del mundo. Uh -huh. eh, no sé si vos te acordás el año pasado cuando eh, tuvimos problemas para importar neumáticos. Sí, qué lío que se armó, crisis total. Bueno, por, por, por lo que implica digamos con todo lo que eso implica una, claro, ahí se tomó conciencia de cómo un producto está en toda una cadena exactamente, bueno de ahí es donde yo te, me quiero agarrar para decir bueno, ahí empezaron eso es como el, el problema máximo no sí. que afectó a toda la sociedad argentina, sí. pero hay muchos eh, empresarios pymes, muchos empresarios que están radicados en parques industriales que uh -huh. tienen muchos problemas para importar y el, a principios de esta semana se dio a conocer una noticia donde el secretario PyME de la Nación, Matías Tombolini, uh -huh. presenta una plataforma que intenta, no vamos uh -huh. a ver, no vamos a ser tan categóricos a la sí. hora de dar buenas noticias, que, pero que por lo menos intenta facilitar a estos empresarios pymes eh, la posibilidad de importar productos para agregar valor, producir acá en Argentina, dar trabajo y poder seguir trabajando como y comercializando sus productos. Uh -huh. La plataforma que presentó Matías Tombolini se llama Importa Simple y lo uh -huh. que intenta hacer eh, perdón, Importa PYME, no Importa, Importa Simple. Pime. Importa PYME. Que Importa, debería ser simple. Exactamente, <ríe> que lo que pretende es simplificar la uh -huh. gestión del proceso de la famosa CIRA. ¿Sí? Uh -huh. eh, que tiene que ver con el sistema de importación de la República Argentina y lo que da es capacitación y asesoramiento a las micro y pequeñas empresas para que puedan usar la plataforma e eh, y empezar a importar esos productos que necesitan para producir okay. eh, la plataforma es reciente, todavía no está en uso pero se va a empezar a implementar en los próximos días y lo que pretende eh, Tombolín es ayudar a las empresas pymes pequeñas y medianas que representan como todos sabemos el 97% de la eh, matriz productiva del país y que da el trabajo a 70% de los argentinos, con lo cual te digo, Lía, que esta plataforma intenta, como sí. te dije antes, ayudar a las empresas a importar, a gestionar la CIRA y ver si podemos de una buena vez por todas a normalizar o empezar a normalizar esta situación que tanto afecta a las empresas pymes a las industrias que generalmente están radicadas en parques industriales. Muy bien, bueno, vamos a ver cuándo las pymes empiecen a utilizar la plataforma, también que nos dicen, ¿no? Exactamente, vamos, vamos a consultar. muy buena la iniciativa eh, y vamos a consultarlo, o sea, en la práctica, a ver qué, qué, le, qué les pasa y que realmente se puedan reactivar y terminar el producto gracias a esa pieza que necesitan. Así que, fundamental el tema, eh, aprovecho para seguir lo que comentaba eh, anteriormente eh, uh -huh. con respecto al criterio eh, que se va a utilizar para evaluar los proyectos, estos 60 millones. Uh -huh. eh, primero, tienen que tener, van a evaluar el impacto social, económico o ambiental que se propone en el proyecto, tanto en el propio agrupamiento como en la comunidad o en la región. Eh, también los sectores industriales, el agregado de valor, el incremento del empleo, el fomento de la economía, etcétera. Segundo punto, las características industriales del distrito y la cantidad de industrias localizadas en zonas aptas, uh -huh. ¿sí? la importancia del agrupamiento para ese desarrollo local y provincial. Y tercer punto es la pertinencia de la solicitud, es decir, si el agrupamiento ha recibido o no asistencias técnicas o económicas de otras fuentes oficiales, digo, para que no sea siempre que reciben los mismos. Tal cual. Así que si el agrupamiento cuenta con solicitudes de erradicación por parte de empresas, su nivel de ocupación, entre otras cuestiones, eso lo van a tener en cuenta también. Así Me parece bueno. fantástica esa iniciativa. Sí, la verdad que eh, es muy bueno porque en la medida que tengan esas obras que se necesitan, la industria va a trabajar mucho más cómoda. Exactamente. Sí, Así sí. que, fundamental. Fundamental y aprovecho también para contar, tenemos un montón de pastillitas de información. Eh, mañana se va a realizar una capacitación, una charla sobre aprobación de normas de funcionamiento del registro de administradores de la provincia de Buenos Aires. incluso uh -huh. en la provincia de Buenos Aires en este caso. Esta es una invitación que está eh, trasladando eh, Red Parques y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, es mañana, 5 de mayo, 11 horas. Está a cargo de Marcos Hernández y está dirigida exclusivamente a administraciones y administradores de agrupamientos industriales de la provincia de Buenos Aires. Así que eh, es muy importante, es un evento sin cargo, pero sí requiere inscripción previa. Así que sugiero que en las redes o en el portal de eh, Red Parques busquen la información y ya mañana 5 de mayo, 11 horas, pueden participar de, de, de esta charla importante sobre el registro público de administradores de consorcios que aplicaría digamos para el tema de los parques. Y bueno, vamos a ver qué pasó en los parques del mundo, ¿te parece? Me súper interesa. Muy bien, vamos con Matías Hurtak y los parques del mundo. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y en esta segunda parte, como lo anticipamos, compartimos las noticias breves de los parques industriales del mundo. Comenzamos por Colombia porque ya inició su participación con tres proyectos piloto en el programa global mundial de parques industriales realizado por la ONUDI. Dos de esos parques son la zona franca del Cauca y la zona franca de Occidente. El tercer actor que está dentro del programa es PIMSA. Parque Industrial Malambo. Esos pilotos se enmarcan dentro del concepto parques ecoindustriales, una figura que se creó en 2010 con India y Túnez y cinco años después ya se implementa en siete países del mundo, Ucrania, Egipto, Indonesia, Vietnam, Sudáfrica, Colombia y Perú. En Colombia, los PEI pilotos operan entonces en Barranquilla, Cali y Bogotá. Si los tres programas piloto cumplen las recomendaciones en el marco del programa, se logrará una reducción de 594,5 toneladas de emisiones de carbono 2 por año y un ahorro de electricidad de 2.000 megawatts por hora al año. El Ministerio de la Producción de Perú está visitando varias regiones del país y alistando una cartera de proyectos para la construcción de nuevos parques industriales, con el fin de promover emprendimientos, innovación y sostenibilidad de la actividad industrial con espacios modernos, según aseguró José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, Economista y exministro de la Producción. Hasta aquí llegamos con las breves de parques recorriendo el mundo. Será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 Has, eh, has asesorado y trabajas mucho con, con sí. ellos también eh, Hoy, ¿qué le dirías para eh, Mayo y qué, qué recomendaciones les, les darías?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 nos dio la realidad de especialmente del norte y de Tucumán sobre eh, las pymes. Y ahora sí, nos vamos al corte y seguimos con mucho más Conexión Parques. Espera, elegí las clases que quieras. En un fit vamos a cuidarte. En un venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena. El agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá: sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en Ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Auspicia la columna de Diego Landi. Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios Pymes. Gracias Lía, como todas las semanas te vamos a hablar de Pymes, economía, emprendedores y negocios. Lo primero, luego de lo que fue la escalada del dólar blue que generó tensión, el gobierno mediante intervención hizo bajar los dólares financieros y de alguna forma con eso bajó el informal. Siguen faltando dólares, ese es el tema central, se sigue negociando con el FMI se buscó apoyo de Brasil y el dólar soja 3 sigue sin arrancar. Vamos a tema de emprendedores. En el portal Somos Pymes tenemos información sobre el emprendedor del año que entrega EI. Fue para Miguel Santos, fundador de Technicis, compañía de tecnología para la banca digital. Esta empresa recientemente se convirtió en el último unicornio del país. También hay una nota que te recomiendo, Lía, que es de Mamotes, que es una startup argentina que usa inteligencia artificial para prevenir el cáncer de mama. Mamotes fue elegida como una de las health tech con mayor impacto en la salud global por los premios AIET de sustentabilidad. Recibieron una importante inversión. Nosotros eh, hablamos con Guillermo Pepe, que es el CEO de la empresa y vale la pena leerle. También te invito a que pases a ver algo interesante. Hay una nota sobre siete curiosidades de Rapanui, Nui. ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con los helados y los chocolates. Esto es todo, Oliva, por ahora. Nosotros eh, nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y nos pueden seguir por las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. Chau. Muchas gracias a Diego Landi, columnista de Somos Pymes. Y recuerdan que el jueves pasado hablamos... Eh, con un integrante del polo ecológico Chasicó y cuál era la situación y estaban expectantes de obtener una resolución, porque bueno, es una esperanza también para arraigar ese pueblito tan chiquitito eh, y arraigar a los jóvenes. Bueno, les cuento que finalmente este martes el proyecto de resolución eh, fue aprobado en el Honorable Consejo Deliberante de Torquins, por lo cual ya el intendente tiene las indicaciones precisas para iniciar los trámites de solicitud de las tierras para este polo ecológico chásico. Así que, bueno, seguiremos las gestiones eh, que se vayan realizando y las novedades de este proyecto. En conexiónparques.com.ar tienen la nota completa que le hicimos a Daniel Bastán, eh, sobre eh, el proyecto muy lindo. Y esto se nos va, si no lo digo hoy, porque es mañana, es otra invitación, es el lanzamiento del libro Liderar desde lo femenino, de Tatiana Camps Reyes, es en la Feria del Libro esta presentación, mañana viernes 5 de mayo a las 20.30 horas, en el Salón Amarillo, Sala Rodolfo Walsh. Va a estar presentando, acompañando esta presentación, Irini Wenting presidenta de RedMIA y de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina, que dialogarán en esta presentación sobre el liderazgo de las mujeres en el sector industrial, que es uno de los más, eh, que, de los que más tiene que trabajar en la inclusión de la mujer en el sector, con lo cual, bueno, van a hablar de las oportunidades que hoy tienen las mujeres, los modelos de liderazgo basados en, en distintas estructuras, las lógicas colaborativas, etcétera. Allí estaremos en la Feria del Libro mañana 20.30 para el lanzamiento del de libro Liderar desde lo femenino. Y, bueno, por las dudas, les cuento que Tatiana Camp Reyes es una conocidísima consultora chilena experta en transformación organizacional y que es ingeniera civil de la Universidad de Chile y magíster en biología cultural. Muy interesante su perfil y un libro que habla del liderazgo. Y, bueno, y hablando de mujeres... Eh, empresarias y, y vamos a, al micro de nuestra columnista en desarrollo sostenible Patricia Malnati, que nos trae novedades siempre muy inter interesantes sobre el sector. Hola María Lía, audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero contar algo que me parece sumamente importante y, y alentador porque... La Unión Industrial Argentina presentó hace muy poquito un programa que se llama Ruta Verde, que es una iniciativa para acompañar a las empresas del sector, especialmente a las empresas pymes, en el diseño e implementación de un plan de adecuación de procesos productivos sustentables. Como venimos hablando... Eh, la exigencia ¿no? de la Unión Europea y de muchos países respecto a, a que las, las industrias o los terceros países que quieran vender productos en la región cada vez tengan un menor impacto en la, en, de emisión de carbono como parte de una, de una economía eh, y una producción más sustentable, tracciona la necesidad de que las industrias eh, trabajen estos temas. Por eso me parece muy interesante el, el, la, el programa de Uya que realmente ha tenido un éxito enorme. Eh, se ha inscrito más de 500 empresas, eh, lo cual habla de la necesidad y de la importancia de este tema. Y para contarles un poquito la forma de trabajo, según detalla la Unión Industrial Argentina, Ruta Verde eh, tiene objetivos puntuales que van a estar divididos en cuatro etapas. Eh, de las cuales la primera va a abarcar la capacitación acerca del proceso de implementación de este tipo de proyectos, con, contando con herramientas de digitalización y sustentabilidad, trabajando el marco normativo, las fuentes de financiamiento, certificaciones que se requieran en diferentes cadenas, mercados, ¿no? entre otros, y las etapas siguientes contemplan la elaboración de diagnósticos para identificar oportunidades de mejora ...en los puntos críticos del proceso productivo de las empresas... ...que estén trabajando el, el programa. Eh, después se confeccionará un plan de trabajo para la adecuación de esos procesos... ...el desarrollo de prácticas sustentables... ...y para la identificación de necesidades de financiamiento... ...y coordinación de nuevas herramientas con otros organismos que lo provean. Así que, como ustedes verán, es una capacitación muy importante... ...de la mano de la Unión Industrial Argentina con el acompañamiento de asesores eh, profesionales en estos temas. Así que eh, me parece muy importante seguramente este será el primero de, de muchos programas hoy, y que seguirá, seguirá trabajando la Unión Industrial Argentina y que también trabajan uniones industriales provinciales, cámaras territoriales eh, comprometidas con el desarrollo sostenible y la transformación de estos y adecuación de estos procesos productivos de la in, en la industria. Bueno, eh, nos vemos en la próxima semana. Eh, muchas gracias y que sigan ustedes todos muy bien. Muchas gracias, Patricia Malnati. Y antes de seguir con nuestro próximo invitado y en el contexto de Expo Industria Moreno, que va a ser 17 y 18 de mayo, les cuento que hasta el 12 de mayo hay tiempo de inscribirse en la ronda de negocios, la décima ronda de negocios multisectorial que se va a realizar justamente en el Parque Industrial de Moreno en el contexto de esa exposición. Así que para inscribirse hay que ingresar a rdn.came.org.ar Rdn .came www.rddn.came.org.ar punto punto punto Ahí pueden inscribirse y esta es una ronda organizada entre el municipio de Moreno y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME. Por supuesto, también en las redes sociales de, eh, del Parque Industrial de Moreno pueden seguir toda la información que vamos a seguir también ampliando en el próximo programa antes de la expo.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 De uh -huh. inmobiliario eh, haya, haya constituido un, un departamento. Sí, es el primero, ¿no? El primer colegio el que son sí, pioneros. Cual, lo, lo, uh -huh. lo, lo, lo conversábamos con, con otros colegios de, de cámaras de, del resto del país y, y, y es la, la, la primera experiencia y ha sido todo muy muy vertiginoso, muy rápido cómo se desarrolló uh -huh. eh, porque nos encontramos con que había una, una necesidad de, de, de nuclear a los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 Eh, viene esto con el, con el apoyo, nos ayudaron a realizar, eh, hay, y... hay, muy, hay un vínculo muy importante con el Ciali, eh, y... y de hecho nos estamos nos estamos vinculando mucho más, no. eh, de, de manera mucho más claro. eh, cercana en este momento. Eh, con Emiliano, sí, sí. esto es el 17 de mayo, ¿es un solo día en, en dónde? Es el 17 de mayo en la ciudad de Rosario, en el Hotel Savoy,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 De, de mayor impacto que realmente nos, nos, nos uh -huh. está afectando a todos y, y, y de, de manera sí. muy profunda lo que sucede con, con algún eh, alguna cuestión de excesiva claro. violencia ¿no? que uh -huh. se está dando por pues, cuestiones que todos ya saben, pero bueno la, la inseguridad eh, es algo que se está re, sucede en el, en el área sí. de, de, de Buenos Aires eh, en el AMBA eso está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 Bien. Pero bueno, estamos okay. mostrando otra realidad, o sea, son dos realidades distintas, pero esta es la otra. Este, Emiliano, este no y, y ya para, para cerrar, eh, eh, mm -hmm. quiero aprovecharte, si, ¿qué, ¿qué diferencias o qué sinergias ves vos entre un mercado como a nivel eh, de desarrollos inmobiliarios,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 Eh, ahí está toda la información para que yo creo que ya se pueden inscribir, ya están las inscripciones para todos los que quieran asistir y, enten, y bueno, y conocer, eh, debatir, pero además conocer cuál es la oferta en Rosario. Emiliano, muchísimas gracias y nos estaremos ven, viendo allá seguramente. Por supuesto, ¿no? muchísimas gracias a vos, nos reitero, a la audiencia y el, al equipo. Bueno, nos vemos por acá nuevamente. Muchísimas gracias. Era la palabra de Emiliano Lingo, socio gerente de GEA Desarrollo, pero además desarrollador y participante de la Comisión de, Género, de, la, perdón, la Comisión de Logística e Industria de COSIR y, y también de, de Cial, entre otras entidades. Muy bien, y seguimos. Ay, me, me, me tuve ahí como un lapso... <risa> <risa> Un silencio, ¿no? Seguimos. A ver, quiero eh, mencionar, hacer una mención especial, Carlos Romero es uno de los referentes de parques, especialmente en Corriente y muy activo eh, en Apia también. Ha sido, creo, eh, hasta donde tengo entendido, el único invitado por ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, a una capacitación de integración de los enfoques de parques ecoindustriales en la región de América Latina y el Caribe. Con lo cual va a estar participando del 15 al 18 de mayo eh, en Colombia, justamente de este programa global de parques ecoindustriales. Así que cuando regrese, seguramente lo tendremos a Carlos para que nos cuente todo lo que eh, que aprendieron en esta capacitación y todo lo que hay que bajar acá en la Argentina para que todos los parques puedan ir hacia el camino de eh, la sustentabilidad, ¿no? Porque Y con lo importante es que es capacitarse y con lo importante que es la sustentabilidad en las empresas hoy. Totalmente. Los dos temas en la agenda mundial son el medio ambiente y género. Son los dos temas que en toda mesa directiva, en todo el líder, tienen por lo menos que ponerlo en la agenda porque son los temas que se están tratando en el mundo. Por ahí, algunos, la sustentabilidad lo pueden entender, el tema de género tal vez lo tienen más lejano, pero por algo está en la agenda. Entonces ya, digamos, ahí es donde tenemos que decir, bueno, si está en la agenda, voy a tratar de capacitarme o de tratar de entender qué es esto, ¿no? De ¿Qué es lo que debería yo hacer porque si está en la agenda mundial es porque el mundo en esos temas tiene que cambiar. Tal Así cual. que eh, eh, A veces uno, como no conoce, eh, dice, bueno, no, pero ese tema... No, no. Si está en la agenda mundial y organismos como ONU y Naciones Unidas y gobiernos ponen dinero y financian proyectos, es por algo. Entonces está bueno escuchar, participar de charlas y decir, bueno, ah... ¿Cómo es esto? ¿Qué sí. puedo hacer yo, PYME? ¿Qué puedo hacer yo, Parque Industrial? A veces son pequeñas acciones que empiezan a disparar. Un primer diagnóstico. Algo ¿no? tan simple como no imprimir eh, de más, ¿viste? Que en las empresas es algo que suele suceder. Bueno, me mandaron un mail, lo imprimo. Bueno, no hace falta imprimirlo, no hace falta eh, ejercer ese tipo de acciones y cada acción chiquitita, por más pequeña que sea, va a sumar para que cuidemos entre todos el medio ambiente. Totalmente, totalmente. Así que bueno, ya nos están haciendo señas, estamos en el cierre del programa. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar hoy aquí presente. Qué rápido se pasa. Ay, se pasa muy rápido. Yo creo que tendríamos que hacer dos horas. Hay que hablar Pero a con ver, el vamos, productor. Vamos a hablar como el productor, a ver, a ver si si, o... Claro, si se puede quedar un poquito más y lo hacemos de dos horas. La verdad que nos queda un montón de contenido afuera, hay noticias de Tres Arroyos, de gracia de Mar del Plata, de los parques. Eh, bueno, es... Y el operador también, no sé si... Bueno, el operador igual está acá hasta las 2 de la mañana, pero por supuesto le vamos a dejar al próximo programa Italianos y sus negocios, así que no podríamos seguir por ahora. <risa> pero sí, se pasa muy rápido. Volando. Volando. Bueno, eh, gracias y Un por placer. supuesto vamos a estar el domingo juntos en Pymes en Radio Lara. ¿Ah, venís el domingo? Sí, me ah, toca, me toca este domingo madrugar. Chau, hasta el próximo jueves acá en Ecomedios AM1220 con más Conexión Parques. Conexión Parques fue auspiciado por NewMart, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo.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 Bye. Uh -huh.